Ahora veo al señor y eh... buen bueno. día. Buen día, Fidel, un gusto verte, conocerte directamente después de tanto charla por WhatsApp. Hola, y... muy buenas, muy buenas con todos, un gusto, el gusto es mío, a la orden. Bueno, encantado y bueno, uh, te presento un segundito por lo que no te conoce Fidel Narváez es el ex cónsul. De, de Ecuador, en Gran Bretaña, que acogió a, a Julian Assange y se quedó amigo, yo creo que se puede decir, ¿correcto, Fidel? Correcto, claro que sí. Julian es mi buen amigo. Perfecto. Y así que, bueno, recién en el libro que publicamos en colaboración con LEFT sale una nota tuya eh, no sé si tiene ahí el libro a mano, <ríe> por casualidad. No lo tengo exactamente aquí conmigo. Bueno, no importa. El libro se conoce, se ha publicado por la revista La F italiana. Nosotros como presencia recogimos tu testimonio y lo traducimos al italiano, por supuesto. Bueno, puedes contarnos un poquito como, como lo, lo que estaba contando en tu nota, repetirlo un poco por nuestro público internacional. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, yo me atrevo a decir que el caso de Julián Assange es el, el caso más importante de un asilo político en este siglo. ¿no? Eh, y Julián escoge el Ecuador porque en el 2012, que cuando, cuando, él, as, cuando él pide asilo, mi país pasaba por una eh, etapa política social eh, extraordinaria realmente, ¿no? que se conoce como la Revolución Ciudadana, con una política soberana, con una política eh, propia, una política internacional, eh, que se, por primera vez en la historia se apartaba de la dependencia norteamericana. El Ecuador había expulsado una base militar norteamericana y llega Julián Assange porque las publicaciones que hace Wikileaks sobre lo que se conoce como el CableGate, estas comunicaciones diplomáticas que atañen a todos los países del mundo prácticamente, estaban siendo publicadas de manera sesgada, de manera eh, censurada por los medios privados de comunicación en mi país. Entonces, el Ecuador... Eh, pide a Wikileaks en el año 2011, un año antes del asilo, que quisiéramos que se que se revelen todas las comunicaciones diplomáticas del Ecuador. Ese fue el inicio de la relación de Julián con el Ecuador. Un año después, cuando era evidente que todas las puertas ya se habían cerrado para él, de que su ¿Destino sería una extradición a Estados Unidos por una persecución política, judicial, por haber revelado crímenes de guerra de Estados Unidos? Julian mira que su último recurso es pedir asilo, asilo político. Y se lo pide al país que más posibilidades tenía de acogerlo. ¿no? Esto fue en junio de 2019. Eh, Julián entró a la embajada y desde ese instante el Ecuador lo protegió. Lo protegió contra muchas presiones internacionales, eh, como es la obligación de un país que garantiza asilo. ¿no? Hay obligaciones internacionales para proteger al asilado. Era evidente que la salida de Julián de la embajada era muy improbable eh, Política y diplomáticamente, los, el Reino Unido, los ingleses, en mi criterio, son, yo les llamo los súbditos más sumisos de los Estados Unidos. Los aliados más sumisos, ¿no? La política internacional de los británicos depende totalmente de la, de la política internacional de los norteamericanos cuando se refiere a estos temas de, de, de seguridad nacional, ¿no? Etcétera. Entonces, se produce una, un conflicto diplomático, un conflicto político que eh, tiene a Julián encerrado en la Embajada del Ecuador contra su voluntad por muchos años. ¿no? Siempre nosotros pensamos que al ser un problema político, las condiciones políticas, los cambios en las condiciones políticas en algún país podrían determinar una salida. ¿no? Por ejemplo, si en Reino Unido hubiese hubi ha habido un cambio de gobierno a los laboristas, eh, idealmente con el líder Jeremy Corbyn, que ahora es un gran defensor de Julián Assange, el conflicto hubiese terminado, Julián hubiese salido, protegido pero lamentablemente el cambio político se dio en el Ecuador, no lo esperábamos, pero ahí fue donde se produjo el cambio político, y eso cambió el destino de, de esta historia, eh, y es la que conocemos todos, Julián fue traicionado, el Ecuador fue traicionado, y ahora él está en una cárcel de máxima seguridad, sufriendo exactamente lo mismo que dijo y advirtió que le iba a suceder cuando pidió asilo político en el año 2012. Es decir, los hechos han confirmado que tanto Julián estaba totalmente correcto cuando decía los Estados Unidos están trabajando en un caso judicial secreto para poder aplicar la ley de espionaje y extraditarme. Y exactamente lo que dijo Ecuador cuando lo protegió es lo que ha sucedido. ¿no? Entonces, eh, la, la, la, la permanencia de Julián en la embajada durante los años de la Revolución Ciudadana, durante los años en que el presidente Correa fue el presidente, eh, fue una, eh, una, una estadía eh, de protección, donde Julián tenía las libertades de trabajar, de publicar, de expresarse libremente, con ciertas limitaciones propias, logísticas, ¿no? De un, de un departamento muy pequeñito, muy... Muy estrecho, muy incómodo, eh, y también ciertas limitaciones que produce esta relación geopolítica del país que lo acoge, que no quiere que las actividades y las declaraciones de Julián Assange puedan eh, afectar las relaciones de Ecuador con diferentes países, ¿no? Pero, en general, fue una estadía de protección y de respeto, de muchísimo respeto de todos los que estuvimos ahí, los diplomáticos, los funcionarios con Julián y de Julián hacia nosotros y hacia el Ecuador, ¿no? eh, Siete años, siete años en total, cinco años y medio con, con, con Correa. Es una, es, una, es una estadía muy larga, ¿no? Eh, entonces se llegan a tejer relaciones muy muy cercanas. Eh, Julián conmigo tiene una relación muy muy muy cercana, muy especial, eh, y, y pasamos a ser como parte de una de una misma familia. ¿no? Um, la situación de salud de Julián se fue deteriorando, por supuesto, porque hay ciertas atenciones médicas que no se puede tener dentro de la embajada requieren de equipos médicos que no pueden ser trasladados a, una, a un departamento. Eh, y esta falta de movimiento, esta falta de aire fresco, esta falta de sol, eh, afectan obviamente la, la salud física de cualquier persona, y también la de Julián Assange, por supuesto. Pero además está toda la parte eh, psicológica y emocional, ¿no? de un encierro, de un encierro donde tú no tienes una fecha de un, un horizonte de cuándo va a terminar y de ese peligro de que el desenlace más probable es que pierdes tu libertad para toda la vida. Eso es lo que le va a suceder a Julián Assange si lo extraditan a los Estados Unidos. Entonces, todas estas condiciones han afectado mucho la la salud física y mental de Julián Assange. Cuando cambió el gobierno, cuando el Ecuador fue traicionado, las condiciones dentro de la embajada también cambiaron para mal. ¿no? Eh, lo que fue una, una relación de protección y una relación de respeto se transformó en una relación de también de de intimidación una relación de acoso y de desconfianza eh, que fue simplemente una preparación para el desenlace fatal el desenlace final en el año 2019 el señor lenin moreno primero prácticamente cambió a todos los, los funcionarios que éramos eh, cordiales y respetuosos con Julián. Yo salí en el año 2018 y todo ese año final fue durísimo para Julián. ¿no? Tuvo ocho meses de aislamiento total. ¿Qué quiero decir con esto? Que le cortaron la comunicación a internet, le cortaron la comunicación telefónica, Dentro de la embajada se instalaron lo que se llaman inhibidores de señal. ¿Qué quiere decir esto? Que bloquea la señal del celular y además es un, es una, es un equipo electrónico que afecta la salud de, de, de las personas que están allá adentro. Le prohibieron las visitas. Ya no podía tener visitas sociales, excepto las visitas de sus abogados. Eh, y eso hizo que la, la, la estadía de Julián sea muy, muy, muy dura, ¿no? Pero además, esto se descubrió después, ¿no? La empresa de seguridad que protegía, entre comillas, la embajada, que protegía a Julián y a nosotros, una empresa privada española, eh, se descubrió <tose> lado, que. Eh, esta empresa empezó a trabajar para los norteamericanos secretamente empezó a espiar ¿no? a, a julián a sus abogados a sus reuniones confidenciales de abogado cliente ¿no? eh, empezó a espiar a todas las visitas que él eh, fue teniendo eh, y esta fue simplemente la, la preparación para el desenlace final, donde en abril del 2019 eh, el gobierno de Lenín Moreno, entiendo yo que ya con demasiadas presiones eh, internacionales, pero también con demasiadas presiones internas, problemas propios de la política ecuatoriana, optó por vender la cabeza de Julián prácticamente y, y eso constituye un crimen, ¿no? Constituye un, un crimen porque hay un principio sagrado en el, en el derecho internacional que se conoce como el principio de no-reformment, de no devolución. Un refugiado político, un asilado político, no puede, no puede ser entregado a sus perseguidores mientras persista el peligro y la amenaza sobre él que originó esa protección. Y en el caso de Julián es absolutamente claro que los peligros y las amenazas han estado ahí siempre y son las que lo tienen en una cárcel de máxima seguridad durante ya más de tres años. Lo que lo hace a él el, el, el preso político más, más importante de Occidente. Julián no está cumpliendo una sentencia, Julián no tiene cargos, eh, digamos, no, no, no tiene una sentencia eh, por la cual deba estar en cárcel por deudas con la justicia, él no tiene una fecha de salida, no se sabe si esto va a tardar un año, dos años, tres años, es un preso político, ¿no? Y, y bueno para terminar yo quisiera agradecerles a todos ustedes la solidaridad con, con julián y felicitarles por todos estos eventos finalmente si julián si conseguimos la libertad de julián que no es imposible es posible no será gracias a eh, el sentido de justicia del sistema judicial británico o de la propia fiscalía norteamericana Será gracias a la presión que pueda hacer la sociedad civil por Julián y por lo que simboliza. Él simboliza la libertad de expresión, que es la libertad de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Fidel.